Sí, gracias Carolina. Muchas gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes. Eh, mi apellido, Carolina Medina, es, es árabe. Eh, yo realmente, eh, mi apellido, base, eh, realmente el apellido era Joseph. Lo que pasa okay. que cuando mis antepasados entraron por Samaná, por el puerto de Samaná, descompusieron el apellido porque lo que me imagino yo, que lo que recibieron a esa gente, escucharon como José, y le pusieron José. Eh, dos, dos, eh, dos troncos de la familia se quedaron, uno en Samaná, uno en Samaná, que fue un, un hermano de mi tatarabuelo, que se, se mudó, se bajó un poco más, pa, y se aposentaron entre las provincias, de Samaná eh, eh, y Monte Plata y Monteplata, ahí en esa zona, eh, en el Bajo Yuna, como le llaman. no Ahí se eh, comenzó el, el, esta familia a, a, a desarrollarse y yo pertenezco a ese grupo. Luego aquí en Samaná quedaron, por ejemplo, los José que se, se, se relacionaron con los Lalanes, Lalanes José, ¿tú ves? Uh -huh. Y en Nagua también había una familia José de un, hay incluso un pelotero de grandes ligas, un moreno, él, no me acuerdo cuál es el nombre, apellido José, que tuvo su momento de gloria en las grandes ligas. Eh, y eh, por supuesto, eh, Toñín, Lalane José en, en Samaná, que fue fiscal, y Lalane José, que fue Contralor General de la República cuando el gobierno de Hipólito. Esos son mis parientes. Muy bien. Y a propósito del de ex senador de, de Nagua. Aristide y Victoria Yet es pariente mío porque su papá alemán, le dicen alemán de apodo, su papá es Victoria José. Ah, Esos son okay. parientes míos también. Eso es más o menos la conformación de mi familia por los José. Y los Rosa somos descendientes de Olegario Tenares. Mi abuelo se llamaba Graciano Rosa Tenares. Bueno, miren, yo he estado elucubrando, analizando la situación del mundo. Yo no sé si ustedes ven... Noticias Internacionales. Yo tengo un canal de televisión que me encanta, que está en el sistema de Telenor, se llama France 24. Uh -huh. Una panorámica mundial increíble. Es bueno que el que quiera conocer de los acontecimientos internacionales, mire a France 24. Mire, hay lo que yo podría llamar la crisis de las fronteras que pudiera llamarse también las crisis de las etnias. Señores, todas las fronteras están complicadas y tienen problemas. Mire, Bielorrusia o Bielorrus, como le llaman ahora, porque antes era Bielorrusia, pero Rusia desapareció. Bielorrus y Polonia están enfrentados. Tan enfrentados están, que están al borde de la guerra entre ellos. Al borde de la guerra. Está el tema de las dificultades que tenemos entre la frontera de Haití con República Dominicana. Pero también está el problema entre la Chile, que más bien es un problema de étnico, un problema de etnia, Chile con Haití, pero también con los mapuches. O sea, Chile tiene hoy día serios problemas con la inmigración haitiana, pero también tiene serios problemas con lo que está ocurriendo con los mapuches. Los mapuches están peleando la propiedad de sus tierras que han tenido por más de 2.000 años, porque son los habitantes originarios de la zona de Chile y los mapuche, y los mapuche eh, le han, esas tierras se la han vendido, se la han donado con algún tipo de negociación con el Estado a grandes empresas y ellos están peleando su tierra y eso se está creando una situación cada vez más difícil. Esta cuestión de los, de los Pandora Papers y la forma como Ustedes ven, el, el, la Cámara de Diputados de Chile acaba de enviar ante a, a juicio al presidente, al presidente Piñera, o sea, eh, ahora le toca al Senado decidir si el juicio se da o no se da, pero si decide que sí, lo van a juzgar por los, por los, los, los Pandora Papers. Está, por ejemplo, el, el, el, el enfrentamiento que hubo en Texas, Estados Unidos, con los haitianos inmigrantes que intentaron cruzar. Está el tema Venezuela-Colombia, que es más bien un tema por un problema de narcotráfico y esa cosa. Pero siempre, siempre se ha desarrollado un problema o, o han utilizado el problema de la frontera y de la inmigración como, o como un mecanismo. Y las grandes marchas, señores, que se han hecho desde, de, de, desde Sudamérica, las caravanas desde Sudamérica, desde Sudamérica hasta la frontera con los Estados Unidos a través de México. O sea, estamos hablando, estamos hablando aquí de una convulsión casi mundial, casi total en el mundo entero. A excepción de la Europa ya más al norte, más fría, la que queda ya más arriba que esa es son naciones que producto incluso de su clima la gente no se alborota mucho porque es un clima tan frío que la gente se mantiene un poco más tranquilo, pero eh, a excepción de esa parte del mundo usted no, que usted no oye hablar bueno, ahí está el problema de Bielorrusia y Polonia que está dentro de ese grupo a pesar de todo lo que yo estoy diciendo pero en definitiva eh, Viena, Suecia, eh, esa zona por ahí pues, está un poco tranquila. ¿Qué está pasando en el mundo? Yo pienso que hay un proceso dialéctico en el mundo de hoy. Se está dando un proceso dialéctico e incluso eso que decía Iván con relación al hecho de que nosotros estamos eh, de alguna manera siendo sustituidos en cierto modo, por los haitianos, y que en algún momento ocurrirá lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que poco a poco, poco a poco, se ha ido metiendo la raza latina, los que, los que estamos en esta parte del mundo, y han ido ob, obteniendo, ¿verdad?, posiciones. Mira, por ejemplo, el actual, el nuevo, el nuevo eh, gobernador, creo que es de Nueva York, no sé si lo viste, eh, Carolina. Que estuvo en el país fue a visitar al presidente, es latino, de descendencia latina. ¿El? El, el, el, el nuevo. Alcalde. <coughs> alcalde ¿Sí? de Nueva York, sí, no, no, no, no gobernador, el alcalde okay. de Nueva York, porque la gobernadora es la que sustituyó a, al que salió, al que renunció. Eh, el nuevo alcalde es, es, es de descendencia latina. Que están habiendo cambios, lo que decía Gartón. Lo que decía Iván. O sea, estamos hablando de que el mundo está, se está produciendo un cambio y ese cambio no solamente es un cambio en, en, las, en las razas, en la gente, sino que también es un cambio que se viene dando en el medio ambiente. ¿Mm? Fíjense de qué manera las cosas han ido cambiando en la naturaleza. Hace, hace, hace dos, dos o tres semanas yo vi unas amapolas florecidas camino a naranjo dulce. Me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque las amapolas son de finales de diciembre, enero y febrero. Ya en marzo comienzan a perder las hojas y ya en, en, en finales de marzo, en abril no hay una sola, una sola flor de amapola en la amapola, pero los otros días yo vi flores de amapola, y dije, pero qué está pasando? O sea, es, es un ejemplo que me ilustra a mí sí. lo que es el cambio que ha venido produciéndose en el mundo, y el cambio que se está produciendo en las etnias. ¿Mm? Entonces, eso es dialéctico. Yo tengo un amigo que decía, los que chocan mucho, dejan de chocar chocando, porque indudablemente que... La dialéctica, lo que plantea, lo que prevé, lo que, lo que establece precisamente eso, es el cambio. Y este mundo se está abocando a un cambio generalizado en muchísimos aspectos. Fíjate, se está desarrollando en Europa, en Italia, la cumbre, la cumbre medioambiental, se llama la COP20, COP20, COP26. Son 13 días de, de, de trabajo, de, de conferencias, de intervenciones. Ahí ha participado el presidente norteamericano, el expresidente norteamericano eh, Obama, ha participado la, la jovencita Estas Thunberg, han participado una serie de líderes, el mini, primer ministro inglés, Greta, Greta. que por cierto el primer ministro inglés parece que viaja en la cola de un motor, porque siempre anda desgreñado. Sí, eh, ¿Tú llama? te has dado cuenta? Eh, siempre anda... Él llega, él llega en la cola de un motor, eh, atrás. ¿Cómo es que se llama, eh, Frederick, el, el primer ministro? Mira, el, el nombre amado es Eric Adams, del alcalde de Nueva York. Uh -huh. Y el primer... Boris Johnson, el primer ministro inglés. Eh. Boris Johnson, Boris Johnson. Gracias, Frederick. Está sí, Boris programa. Johnson sí. es... Ese un... hombre siempre está despelucado, sí. como... Bajo uno, Despeinado. No sé. <risa> Despeinado. <risa> Bien. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos que prepararnos para para esos cambios, y debemos verlo en su justa dimensión. Pero no solamente en su justa dimensión, sino sacar, sacar eh, eh, lecciones de esos cambios y aprovecharlo en nuestro favor, en lo que beneficie el cambio que se ha venido produciendo en la etnia, el cambio que se ha venido produciendo en el, en el, en el, en el, en el medio ambiente, en el ambiente hay que, que, hay, que hay que conservar. Pero como quiera, eh, miren, yo he notado que hay cosas que han desaparecido de la flora dominicana. Por ejemplo, los, los granadillos, tengo muchos que no veo matas de granadillo. Pero las toronjas, señores, las toronjas han desaparecido de la, fa, de la, de la flora dominicana. Ya usted no ve, Toronja. Usted sabe también que ha desaparecido, que se daba silvestre en cualquier parte, el amor. ¿Sabe, ¿Sabe lo que es el cundiamor? Una, una plantita. Era una plantita, era una, una enredadera que daba una frutita color amarillo que dentro tenía una semilla roja que era sabrosa. ¿eh? Y se lo comían los pajaritos, pero nos lo comíamos nosotros también los muchachos. Y donde quiera usted encontraba una enredaderita de amor y usted se estaba comiendo la semillita de amor. Eso ha desaparecido. O sea, hay muchísimas cosas que han desaparecido y eso me, ya me indica a mí al cambio. La negra, la negra, Mercedes Sosa, tiene una canción que se llama, que, di, que dice, todo cambia, cambia lo superficial, cambia también lo, lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Entonces, ese cambio hay que verlo con, con ojos eh, ¿Cómo te digo? Con ojos de, de, de, de, de entender que las cosas no se van a mantener estáticas. El problema de nosotros con los haitianos, ciertamente, materialmente hablando, la República Dominicana no va a poder o no puede básicamente enfrentar la situación de Haití sola. No, jamás. Tampoco tenemos capacidad instalada en la República Dominicana para poder enfrentar los problemas que implicaría una, una población de casi 15 millones de, de personas, si juntamos las dos poblaciones, me refiero. Entonces, es necesario que nosotros hagamos, hagamos algo. Iván decía algo que ya yo dije acá, pero con otras palabras. Y él decía, nosotros hemos esperado mucho tiempo para darnos cuenta del problema haitiano. Y mi amigo José Israel Cuello, uno de los hombres más brillantes que yo he conocido en este país, José Israel Cuello, el gordo cuello, decía, lo que nosotros tenemos que hacer con Haití es dominicanizar Haití. Y yo lo decía esta mañana, la República Dominicana está aquí, Haití está acá. Nosotros somos superiores en muchísimos aspectos. Más estabilidad política, más estabilidad económica. Eh, nosotros tenemos una, una población donde todavía... Como la, un Estado organizado, Exacto, es tenemos un Estado organizado donde hay eh, eh, la, la, la, la, el cambio de, de, de un gobierno por otro, la alternabilidad en el poder. Todo eso sucede en la República Dominicana. ¿Qué debimos de hacer? Hacernos los líderes frente a esa nación. ¿Tú me entiendes? Hacernos los líderes frente a esa nación. ¿Por qué? Porque de alguna manera... Mira, lo que hizo Leonel Fernández llevando una, una universidad, lo criticaron, una universidad y creo que un hospital, algo así, o no Recuerdo sé si... La universidad, no, no No fue al azar. Lo que pasa es que no lo entendieron en su momento. ¿Por qué? Porque nosotros, ten, la, única, la única manera... La única manera que tú puedes enfrentar esa situación es si nosotros influenciáramos en la sociedad, eh, en la sociedad eh, eh, haitiana. Señores, nosotros tenemos un millón y pico de haitianos y esos haitianos envían cientos de miles de dólares a sus familias en Haití, desde la República Dominicana. desde lo mismo que pasa con Estados Unidos y nosotros. Es lo mismo. Claro. Lo único que estamos hablando de una gran nación y una pequeña nación como la República Dominicana, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos los dominicanos? Los dominicanos lo que hacemos es que repetimos las cosas que hacen los norteamericanos. Ustedes no ven aquí celebrando el Thanksgiving y, y el celebrando Halloween. el Halloween. Cosa más ridícula y me perdonan todo los que creen. Señores, cosas. pero nosotros debimos, nosotros debimos haber dominicanizado Haití hace tiempo. Quizás no tuviéramos. Este Porque es las normas y las reglas del juego deberíamos tenerlas nosotros. Claro que sí. Pero Hemos perdido me... tiempo. Gracias, Carolina, Esísimo. gracias a ustedes.